Bienvenidos al aula de simulación odontológica. Esta aula pues es recién inaugurada, es la aplicación de las tecnologías en la formación de los estudiantes. Esta aula de simuladores permite al estudiante formarse, adquirir competencias de la disciplina, conocimientos, habilidades en sus técnicas, además les permite tener habilidades de razonamiento y una muy buena organización en la solución de sus problemas. Son los equipos de última tecnología donde se utilizan las tecnologías de la información y comunicación en beneficio de la enseñanza de los alumnos. Bueno, pues creo que es una oportunidad que nos brinda la, la Universidad Veracruzana a nosotros como estudiantes para poder desarrollar habilidades que nos ayudan a ser mejores estudiantes para cuando entremos a clínica que nuestros pacientes tengan la seguridad de que están en buenas manos. Consta de una lámpara, una unidad, el bracket o tablero de instrumentos, el pedal, todo lo que una unidad dental contiene. Podemos ver que en la parte del maniquí tiene la parte que corresponde a la cavidad bucal. En este momento esta se encuentra vacía. Aquí el alumno va a colocarle su modelo con el cual trabaja, que es un símil de una dentadura de un paciente común. Eh, estas unidades de simulación las van a utilizar los alumnos desde los primeros semestres de su formación hasta los últimos. ¿sí? Los académicos son los encargados de ir complejizando el uso de estas tareas. Por decir, en el ejemplo que vamos a ver hoy, podemos ver que el tipo odonto, que así se le llama al simil de los dientes, no tiene lengua. ¿Por qué? Porque lo están usando ahorita algunos alumnos de primeros semestres. Pero a medida que van avanzando, bueno, se va haciendo la situación más compleja, ya que se le coloca la lengua, los carrillos, otro tipo de dientes con diferentes problemas. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la Universidad Veracruzana, que es la primera que porta el aula de simuladores, que es muy didáctica para nosotros y para nuestra carrera.